director de prensa del Partido Revolucionario Dominicano en la provincia. Estudió Ciencias de la Comunicación en la UAS, graduado en el año 1982 y Leyes en Ucatesi, graduado en el 1998. Es subsecretario nacional de prensa del Partido de Liberación Dominicana y director provincial de comunicaciones de La Bella. Con ustedes, en Diálogo Matutino, Winston Hernández. Bien, estamos de vuelta. Muchas gracias por mantenerse en sintonía. Pues, como lo prometido es deuda, en el día de hoy tenemos un miembro de las bases del PRD. Tenemos con nosotros al licenciado Winston Hernández, director provincial de comunicaciones del PRD. Muy buenos días. ¿Cómo se buenos siente? Buenos días, Buenos días, amable televidente. Yo me siento bien porque yo estoy vivo por la misericordia de Dios. Mira... Cuando uno llega a un programa que ve un relevo generacional, uno se siente bien cómodo. El periodismo se trata de eso, de un relevo generacional. Y estoy viendo que hay muchos jóvenes incursionando en esto. Sí, esperemos, y que de esos son los temas pesados que vamos a conversar en la mañana de hoy, de que ese relevo generacional pues se trapole a la política. Y hablando de política, licenciado, háblenos un poco de cuál es la situación del PRD, ya que después de la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, pues se ha sentido muy poco el PRD y nosotros estamos acostumbrados a tener un PRD vivo. Cuéntanos un poco sobre eso. Mira, nosotros estamos sufriendo lo que es la decadencia de un pacto que lamentablemente ha beneficiado a un sector y ha, ha, ha dejado fuera de la, del pacto o del acuerdo a lo que es la base. Y todo partido político sabe que fermenta su fuerza y su liderazgo en la base. El PRD ha olvidado eso. Eso es lo que ha ocurrido. Aquí en La Vega tenemos el caso de Hugo Núñez. Él es diputado, pensionado, con 180 mil pesos, cobra 100, 175 a la Cancillería, tiene su hijo nombrado y tiene la hija, la esposa de su hijo nombrada. Y uno no sabe ni siquiera por qué. Pero hay otro grupo, ahí bien y de coque, aparte de tres personas, que yo puedo decir son, eh, son PRDistas, dirigentes, Ahí hay personas que yo no sé ni quiénes son. Entonces, todo eso va acumulando en la base de este partido resentimiento y lo mantiene en un estado de inercia, en un supuesto acuerdo que era de participación nacional, que no ha habido ninguna participación. Para mí eso no ha sido más que una estafa, pero el PRD, si sigue como va, lo que va es a la desaparición. Eh, licenciado, <coughs> eh, recientemente nosotros aquí en este programa alertábamos sobre una situación de dos eh, legisladores de Santiago, el eh, licenciado Bernardo y Lucía, la diputada Lucía, donde ellos pues denunciaron de que eh, la base del partido, como usted acaba de mencionar, está muy disgustada y se está gestando dentro del PRD un sentir donde se quiere convocar a la Comisión Nacional Nacional política para, a, para que el, reunirse con el presidente Miguel Vargas, que muchos dicen que después de las elecciones ha sido difícil de ver, para tratar de echar para atrás el acuerdo y el PRD eh, pues tirarse a la oposición. ¿Qué opinión le merece esto? Mire, la diputada sabe como yo, que es miembro de la misma comisión política igual que yo, que lamentablemente eso es imposible, eso es imposible. Mira, yo seré de los hombres que voy a defender siempre porque la coherencia es buena. Ese pacto, era obligatorio pactar para salvar el barco. Era el momento coyuntural político. ¿Qué se hizo? Yo no sé. Ahora yo sí soy responsable de lo que levantó su mano para dar pleno poder a nuestro presidente. Que en ese momento tuvo la visión de pactar para que este PRD pudiera salir a flote lo que se ha cambiado porque tú cogías César Mella un charlatanazo como César Mella que no se sabe qué es lo que ha hecho con los empleos que le corresponden al partido revolucionario dominicano donde se entendía que allí íbamos a tener unos 7 mil o 8 mil empleados en el seguro social porque la institución le fue dada al PRD y si tú me das una institución todo el mundo sabe, esto es política clara que si tú me la das yo voy a subir con mi gente se supone pues resulta ser que César Mella es uno de los sinvergüenzas más grandes que ha nombrado a sus amantes, a las amigas de sus amigas, a sus familiares, amiguitos que trabajaron con él en el colegio médico. Ninguno le responde al Partido Revolucionario Dominicano. César Mella es el director del Seguro Social. Del Seguro Social. Usted se va al caso de, de Portuaria. Víctor Gómez Casanova. Sí, el Director Nacional de Comunicaciones que es penoso, es muy penoso. Víctor Gómez Casanova un excluyente del caray que se ha endiosado porque ese tipo no es PRDista tampoco. El tipo llegó del Partido Reformista y es un hombre de Miguel. Y Por el hecho de ser de Miguel tiene que estar en todas las tomas de decisiones que no ha ido a, un, a una convención. Eso no ha participado nunca en una convención, en este PRD. Y este tunante Llega, se le premia con Portuaria. Y creo que hay unos 30 PRDistas nombrados. No más de ahí. No creo que lleguen a 30 en Portuaria. Pero tú vas al Ministerio de la Mujer, no creo que pasen de 20 PRDistas. Por 400, ponle en total 400 personas, debemos de terminar de sepultar el PRD. Para quedarnos sin instituciones, para ver a nuestro compañero llorar de hambre. Porque si tú dices, aquí en La Vega, por ejemplo... Es un acuerdo que no ha estado debilitando día a día, paulatinamente ha estado debilitando este partido. Ese acuerdo que aquí eh, nombra a Hugo Núñez, yo repito, Hugo Núñez nombró tres que yo sé decir quiénes son, dirigentes del PRD que también yo lo voy a felicitar, pero seis de los nueve. Yo no te puedo decir, mira, esa persona trabaja en tal zona, este trabaja en tal zona, este dirigente de tal zona del PRD, por ese lado, pero llegar a la desfachatez de nombrar a su propio hijo, los dirigentes están viendo esa acción. Los dirigentes te van a decir a ti: Pero mira, yo no puedo seguir en un partido que a mí no me pone y ponen al hijo de fulano. Pero no solo eso. Cuando un partido político llega al desmedro de crearse una confederación de grupo, ese partido no tiene futuro. Y es lo que ha estado pasando con este acuerdo. El acuerdo en sí, en principio, estuvo bien. En principio, bueno, Miguel tuvo la gentileza de poner persona de su intimidad. Esa persona de su intimidad que se entendía que le iban a responder al partido, no le han estado respondiendo al partido. Han engañado a Miguel. Miguel no lo puede sacar ahora. Hay que esperar a ver si Miguel tiene la gentileza de sacarlo para ver si vamos con personas, cambiamos a personas que sí, sean dirigentes del PRD y que puedan reconocer el trabajo y el aporte en el caso de La Vega de un 12% del electorado que le aportamos al acuerdo. En el caso de Constanza, que ya lamentablemente tenemos pocos comunicadores, escúsenme que me quite el lente, en Constanza tenemos a Cheyennes Espinosa, ¿verdad? Cheyennes está disgustado, Cheyennes tú le hablas del PRD y tú le estás hablando de qué, de una enemistad, pero tú tienes a Paula Quesada, ¿Cuánto han nombrado en el PRD en Contanza? No hay ninguno. Vete a Jarabacoa que tenemos acollado. Pero ¿cuál es el aporte? La política de posición y unipersonales lo que sigue es afectándole. Entonces, tú mira lo que está haciendo el presidente, lo que está haciendo lo, los serviles, los lacayos, los lambiconazos, y expúsenme la expresión. Lo que están haciendo estos señores aquí como Hugo Núñez, nombrar, tener el descaro de nombrar a su propio hijo, lo que está haciendo eh, el grupito, el VIP, que no le permiten a los dirigentes, por lo cual ellos están allí, por lo cual ellos llegaron a la posición, llegar a ocupar un pírrico puesto porque los parredeístas lo están pasando hambre. Los parredeístas lo están llevando el diablo. Entonces, la posición de Contanza, ¿quiénes se la dieron? Y tenemos en el empleo, en el acuerdo, Tenemos. ¿A quiénes, la, ¿Quiénes la tienen? ¿Quiénes? ¿Cuáles PRDistas están en esas posiciones? Las posiciones de Jarabacoa. Hoy con Collado solamente el PRD tiene. Collado solamente va a sumar. Va a integrar a todos los PRDistas de la base. Hugo Núñez aquí va a integrar a todos los PRDistas de la base porque es un cohete explotado ya. Fidel Núñez solo, mi hermano y amigo que tiene un buen equipo, va a integrar a, toda, a todos los PRDistas aquí. Va a haber un despliegue de, de ataques, pero es porque se lo ha venido ganando el PRD. El PRD ha venido trabajando la ira colectiva en su base, con sus dirigentes medios y de base. Entonces, este PRD no es el partido que yo conozco, porque cuando tú me digas a mí, en ese caso, reitero, de César Mella, que tiene a la hermana de Guido Gómez Mazara, ¿quiénes son los que van a ir a trabajar al seguro? Si tiene a la hermana de Guido Gómez Mazara. Son la gente de Guido, por lógica. Por lógica. Como encargada de asuntos, perdón, como encargada de recursos humanos. Entonces Miguel no se deja ver, Miguel no habla con la gente. Los presidentes municipales, provinciales y los miembros de la Comisión Política convocan a Miguel y Miguel ni siquiera se deja ver. Entonces aquí andan un bando de charlatanes hablando mentiras, mintiendo, engañando a los PRDistas, diciéndoles que en tal época, a un año de gobierno tú me estás diciendo a mí que cuando se pueda. Tú no me dijiste eso en la campaña electoral, tú me dijiste que trabajara para poder ocupar una posición. Tú no me dijiste que iba a ser a dos años de la gestión, porque yo prefiero seguir afuera, a esta altura juego. yo prefiero seguir afuera y no ir a ser parte del acuerdo, porque en el 20 que está al doblar de la esquina, yo prefiero seguir siendo posición. y abandonar desde ya todo lo que es acuerdo, todo lo que es alianza, que es una alianza que decían de gobierno compartido, de unidad. Yo no sé cuál es el gobierno compartido porque yo he visto la oposición. Los mismos peledeístas se burlan de los paledeístas porque no tenemos posiciones. Tú vienes aquí, el comité municipal en pleno está afuera. Tres del comité provincial. Tres. Está mi hermano y amigo Fidel Antonio Núñez, que es director del Consejo de Drogas, Está un asesor del Consejo de Drogas, que es el presidente provincial, mi hermano y amigo, el doctor José Enrique Mejía. Está Juan Núñez, que es del municipal, pero eso no tiene un puesto que se lo ganó. Juan Núñez no se ha ganado ningún puesto porque se fue para el PRM y volvió. Y lo señalaron. Ese es Juan Núñez que priva más en papita que el papi en creerse que todo el mundo tiene que aguantarle su imprudencia. Tenemos a Samuel de Moya, secretario general. Provincial. Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahora. Vámonos a los municipales. El secretario general está afuera. El presidente municipal es el director del seguro social aquí. Y está nada más es el solo en el seguro. No ha podido nombrar a nadie. PRDITA, Maerení Pérez. Vámonos al secretario general, está afuera. El secretario de organización, fuera. El secretario de comunicación está fuera. Aquí estamos todos fuera del gobierno. Entonces, ahorita cuando haya que recomponer el PRD, ¿con quién le cuento? Bueno, licenciado, usted que acaba de mencionar recomponer el PRD, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado dijo recientemente, hace unos dos o tres meses, de que él estará trabajando para que el PRD sea una opción de poder en el año 2020. Con ese descontento que tiene la, la, las bases del PRD, ¿Qué usted augura para el PRD en el 2021? No, no, el PRD no va a existir, en suma mínima expresión. Estaremos en el PRD gente como yo, gente como Francelín, gente como Fidel. Es, seremos los que iremos a votar, a votar, porque no podremos salir a trabajar política. Miguel sabe, como todo el mundo lo sabe en la República Dominicana, una cosa que Miguel quiere hacer es ciego. Miguel no ha estado haciendo nada para que este PRD podamos reestructurarlo. Reestructurar un partido significa tú tener una dirigencia no disgustada. Una dirigencia que tú puedas ir, yo me voy a tomar un café, por ejemplo, en la zona G, con Bartolo compré. Con Bartolo yo me voy a tomar un, un café. Tú ir a la casa de Bartolo y no encontrarlo como tú lo puedes encontrar muy fácilmente He disgustado, a un cuadro del nivel de Bartolo, que en la zona G Bartolo es un punto de importancia, es un dirigente de Fuste, pero estamos hablando en el municipio, pero ahí en esa zona G te saca 7,000 mil votos. Vámonos a la zona B. Tú tienes en la zona J, perdón, con, con Ramón Antonio, Trinidad. Tú teniéndolo disgustado, ¿cuántos votos tú crees que tú vas a sacar? ¿Cuánta gente van a a, a a reestructurar el partido? ¿Con cuáles? Hugo Núñez va a salir solo con la familia de reestructura del PRD. Miguel Vargas va a venir a La Vega a recomponer el PRD, general Guerrero Peralta va a venir a recomponerlo, porque no saben dónde están los dirigentes, Hugo sí, que no sé ni siquiera, yo puedo estar, repito, en contra, a favor, pero el viejo es un caballo trabajando política, pero ya no tiene credibilidad ante la base, ante su mismo equipo no tiene credibilidad, porque lo que ha nombrado son gente que nadie sabe quiénes son, que no ha sido el PRD, que hay que decirlo claro, el PRD no tiene un empleo, el PRD no tiene un empleo. El PRD lo que tiene es un señor que lamentablemente ha puesto personas que nadie sabe quiénes son, de manera unipersonal. ¿Con quiénes vamos nosotros a nombrar, perdón, con quiénes vamos nosotros a trabajar el desarrollo del partido en ese 2020? O sea, para el 2018, al doblar de la esquina, que es donde deben de iniciar todos los trabajos de reestructuración del partido. ¿Con quiénes lo vamos a hacer? ¿Con cuáles dirigentes podemos nosotros reestructurar el partido? Si tú tienes dos empleos, divídelo sistemáticamente en 14 zonas, ¿cuántos empleos te dan? Si, si tienes dos empleos, dos. Sí, y tú lo divides en 14 zonas que tiene el PRD en La Vega, ¿cuántos te dan? No te dan... No da, ¿verdad? Matemáticamente es imposible dividirlo. Entonces, eso mismo ha pasado. Esa zona están todos los dirigentes disgustados que son embustes de quien diga que ellos están gustosos. son es mentiras. Te lo dice un dirigente que sale zona por zona. Me reúno con ellos, con esos disgustados que me llaman. Ese teléfono no deja de sonar. Y cuando no es por WhatsApp, tú me ves a mí en las redes sociales que tengo presencia Activa. Porque yo me paso el día comunicándome con mis compañeros, pero a mí no me puede decir nadie, absolutamente nadie, de que yo voy a ir a trabajar. ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Con cuál ánimo? ¿Con, no tiene herramientas para trabajar. No, no, no. ¿Y cómo? Mis herramientas se caen. Eh, tú eres un joven comunicador y sabes que las políticas comunicacionales deben de surgir en base a una propuesta. Tú sabes que nosotros éramos el partido con más presencia de profesionales de la comunicación en el Cibao. ¿Tú sabes cuánto le quedan al PRD en este momento? Disgustado todo conmigo, disgustado todo, le quedan tres profesionales de la comunicación. ¿Y por qué son PRDistas rancios? Somos tres PRDistas frustrados, si se quiere. Porque tenemos estas frustraciones aquí. Óyeme bien, José Ramón Santos, vicepresidente municipal. Jacinto Patiño Enrique, miembro de la, del Comité Municipal y un servidor. Tres, y tú vas a Contanza, los que eran de Contanza, yo no te voy a decir si están o no, porque yo no hablo con ellos mucho de que ellos están gustosos. Pero tú vas a Arabacoa, a Luis Manuel tú le hablas del PRD y tú le estás hablando a Luis Manuel, es de una enemistad. Tú te vas a Gima, tú le hablas de PRD y es de una enemistad. Lo, lo único que el PRD no ha podido preservar, lo único que el PRD no ha podido preservar es la comunicación social, porque no tiene forma de creer en lo que es comunicación. En la prensa, el PRD nunca ha creído en eso. Entonces nosotros, que pudimos amarrar a través de ciertos acuerdos con profesionales de la comunicación, desarrollamos toda una estrategia. El dímelo ese. ¿Tú te acuerdas del dímelo? Dímelo, dímelo. Tú me dices a mí cuál fue el efecto del dímelo. No se sintió en cierto, cierto modo el... Bueno, es que el PRD ha tenido una presencia muy tímida en los últimos años. Licenciado, vámonos a una breve pausa y cuando regresemos <coughs> vamos a continuar conversando sobre la situación interna en el PRD y vamos a hablar un poco sobre lo que está aconteciendo en la provincia de La Vega y su opinión al respecto. No se vaya, en breve retornamos. <música> Muy bien, estamos de vuelta. Eh, licenciado, usted que es un hombre que obviamente, y hemos podido corroborar aquí, está en contacto continuo con las bases de su partido y la ciudadanía. Vamos a pasar revista brevemente a la gestión provincial de todos nuestros pues políticos, si así se pudiera decir. ¿Qué usted opina de la gestión del gobernador Bolívar Marte? Un fiasco. ¿Por qué? Bueno, para mí Bolívar no ha tenido un empuje. Eh, se le ha dado reparo con el rito, pero ya estaba allí. Bolívar no ha sometido una propuesta que haya sido benef benefactoria para su partido. Bolívar le ha cerrado la puerta a dirigentes de su partido. Y esos dirigentes de su partido salen a decir a los medios que Bolívar no está funcionando. Parto desde la premisa de que la gestión de Bolívar Marte, si no muy bien se ve fuera a lo interno de lo que son los trabajos estructurales del gobierno son muy buenos porque Bolívar es un gran político maneja muy bien la política eh, o sea la diplomacia política que es lo único que ha sabido hacer pero después esa gestión para mí no ha tenido ni pena ni gloria ¿Qué usted opina de la gestión de nuestro senador, el ingeniero Euclides? Bueno, yo desconozco de la gestión te voy a ser honesto, incluso solicité al Senado los proyectos sometidos por Euclides Sánchez y no, no me han sido entregados. Pero para mí Euclides Sánchez el único logro que tuvo fue el de AAA en Corabega. Ese contrato que lo que hizo fue hacerlo más rico a ellos y seguir jodiendo a los ciudadanos como lo hizo en AAA. Eh, dicho sea de paso, licenciado, la compañía AAA... Según se eh, salió un informe en España, está vinculado al empresario Ángel Rondón, que es el empresario que se señala como el contacto principal de Odebrecht en el país. Mira, ahí hay varios, varias acciones, ahí hay varios vinculantes, o sea, varios funcionarios vinculados, entre ellos el mismo senador, entre ellos el mismo senador, e incluso hay personas que uno no pudiera ni siquiera mencionarlo porque lamentablemente ya el contrato Perigme y como Perigme ya no es jurídico. Eh, vinculada a AAA, en La Vega hay tres. Ángel Rondón no es más que el taparete porque Ángel Rondón ha sido siempre un tipo que ha dado mucho dinero a Boronio en el PLD. El PLD subió en base a la prostitución política es la realidad. ¿Qué usted opina? ¿Cómo usted valora la gestión del alcalde actual, el ingeniero Kelvin Cruz? Para mí un fiasco total. Kelvin Cruz tiene muchos problemas que lamentablemente no va a poder resolver. Una gestión que llega en base a acuerdo, Un muchacho joven que fue regidor de 10 años, que siendo regidor ha sido incapaz de resolver a nueve meses los problemas más sencillos como son los hoyos en, la, en el área, en el casco sudurbano, no en el área urbana, en el sudurbano, que no ha sido capaz de resolver el problema de la recolección de basura y que se mete en un préstamo de 50 millones de pesos, que nadie puede explicarlo, nadie. Tú me vas a decir a mí que tú teniendo al Banco Reserva, tú vas a ir a una cooperativa que te clava a un 45% anual de interés tu préstamo. Tú vas a ir a cogerlo a una cooperativa, en vez de ir al que te lo da 30% por su, por ciento anual. ¿Y usted no considera que esto fue evaluado por la sala capitular? <ríe> Mira, yo tengo a un hermano, a varios amigos eh, que son regidores, amigos a lo que quiero, y tengo un colega que es regidor, el señor Juan Alberto Reyes, papo. No es un colega, es un padre para mí porque estado a su lado, bueno, treinta y tantos años, cuarenta años, al lado del papo. Que él es regidor y no me gustaría yo tocarlo. Es del PRM. Pero es por la amistad, que no se malinterprete. Pero esa sala está llena de ineptos. Tú me dices a mí, Chingo, por ejemplo, que aquí lo, lo, lo, lo, lo tiene, miren, artecido. ¿Tú sabes quién es Chingo? Okay. Alcedo Bautista. Yo me gustaría saber cuántas propuestas ha tenido Chingo en esa sala capitular, una sola resolución, una propuesta para lo que sea, o sea, vamos a limpiar un inbornal, una iniciativa de él, no conozco ninguna. Tú me dices a mí, eh, Amado Gómez, quien es otro colega nuestro, que es un profesional del derecho, bueno, son casi todos, ¿cuánta propuesta ha hecho? Un profesional del derecho, entonces, exitoso, no ha sometido una sola propuesta en nueve meses, Tú me dices, mi hermano, Carlito Vilori, abogado también, no, ¿cuántas propuestas ha sometido? No ha sometido ninguna. O sea, esa sala capitular tiene muchísimos deficientes allí. Allá hay unas mujeres que se anamaban y estoy aquí. Esas son el material de apoyo, que en los grupos eh, universitarios siempre han existido, pero en este caso, traspolándolo al ayuntamiento. No son el material de apoyo. Pero mira el verdadero problema de la gestión de Kelvin Cruz. A no tener Kelvin Cruz una sala capitular pensante, lo que andragógicamente se le conoce como pujante. Al no tener Kelvin en esta sala capitular, que sea capaz de proyectar o de generar propuestas que vayan en beneficio de la colectividad que lo eligió, Kelvin Cruz tiene un sinnúmero de cabezas pero no tiene una que piense, no tiene un cuadro político. Kelvin Cruz le ha quedado mal a su partido Kelvin Cruz tú ves que le va más a las actividades del gobierno que a las actividades de su partido. Kelvin Cruz no va a las actividades del PRM. Para mí el PRM lo estará proyectando como su candidato a síndico para el 2020. Y analízalo de la siguiente manera. Bolívar Marte no come cuento con ese muchacho. En todas las actividades está el alcalde de la Vega. Bolívar y él son un garra, andan juntos. Eh, Euclides Sánchez ni hablar. Y cada uno de los peledeístas, de los funcionarios aquí en la vega, tú lo ves al lado de Kelvin Cruz. Ahora dime cuántas actividades de Kelvin, Kelvin ha tenido con su base de su partido. Vámonos a los funcionarios. Kelvin tiene un funcionario que es una estrella en la Casa de la Cultura. Un funcionario, uno solo, que se llama eh, Elvis Francisco Abreu. Tiene uno en deporte, una estrella que es Edison Adames Méndez. Eh, tiene uno en... que a, a mi hermano en deporte, ¿verdad? También, a, a Tito, a Tito Concepción. Pero tiene a José Luis, que José Luis no es tigre. En comunicación, en gerencia de comunicación, José Luis no es tigre. Y la gerencia de comunicación de los ayuntamientos para tigre, pero para gente que tengan dominio del tema. Y José Luis, serio, trabajador, muy respetuoso. Es que no es confrontativo. No puede estar en una posición así. Porque tú tienes a veces que decirle, mire, coño, carajo, usted está hablando esto y esto y esto y esto, es así, así, así. Pero tú tiraste el coño. Que es lo, lo, es lo importante. Vámonos a planeamiento urbano. ¿Quién es que está en planeamiento urbano? Yo no lo conozco. Y hablando con honestidad, yo soy más viejo que Kelvin en la vega. Y yo no lo conozco. No sé cuál es su... Su desarrollo como profesional, no sé cuál es su vida, no lo conozco. Su pedigrí no lo conozco. O sea, Kelvin tiene el problema de que en, las, en el ayuntamiento tiene pocas neuronas que estén trabajando al beneficio de su gestión. Su gestión tiene toda la quimera, todo el futuro, pero también es un boomerang. Su gestión está destinada al fracaso, su futuro no es visible por no tener capacidad en el cobro, por no tener capacidad en la recolección de los desechos sólidos, por no tener funcionarios capaces de salir a representarlo cuando llega Hugo Hidalgo. Eh, Licenciado Hugo, ¿cómo está? Bienvenido sea al ayuntamiento. ¿Cuál es el problema? Y que le den continuidad a de la solución de los problemas. Porque el ayuntamiento es eso, la casa del pueblo. Y como la casa del pueblo, tú no puedes llegar, por ejemplo, Daniel Gin, que es el tesorero, pero es el que manda en el ayuntamiento entero quien más daño le ha hecho a Kelvin Cruz se llama Daniel Gil porque le ha dicho a la gente que allí no le vayan a hablar de política. Entonces, ¿tú estás ahí por qué? ¿Qué no fue lo que te llevaron? Eso es un cargo político. ¿Verdad? Sí. Simple razonamiento. Entonces, Kelvin no tiene ayuda y como no tiene ayuda, él no va a dar para tantas cosas. Penosamente está destinado al fracaso Pero hemos visto de que se han <coughs> pintado algunas calles, se han señalizado otras. ¿Usted entiende que... En sentido general, la gestión de Kelvin Cruz ha sido un fracaso o ha tenido... No, no, en sentido tiempo? general, yo reto a algunos de esos muchachos que viven llamando a los medios, que me expliquen a mí en qué ha invertido Kelvin, el presupuesto participativo. Eh, Tito llamó a un programa que yo estuve en este mismo edificio en un canal hermano, mi padre y amigo Tito Concepción, diciendo de que se han tapado ciertos hoyos, se han hecho ciertas cosas. Me gustaría a mí saber ¿Qué ha hecho la gestión de Kelvin Cruz con el presupuesto participativo? Simple, sencillo como eso. Tú sales a los barrios, no hay una obra que se haya sido realizada con el presupuesto participativo. Y el ayuntamiento no está para un hoyo, no es nada más eh, estar en el casco urbano. El área sudurbana también está dentro de la ley de organización municipal. Bien, licenciado... Eh, ha sido muy interesante conversar con usted, pero desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Implacable. Le, va, le vamos a extender una invitación y queremos que usted regrese porque nos quedan muchos temas pendientes. Y ni siquiera le hemos pasado revista a los diputados, no hemos hablado de los temas actuales, de la seguridad ciudadana, de la educación. Así que, pues, en frente de todo nuestro público, le, le extendemos una nueva invitación y esperamos tenerlo por acá. Muchas gracias por la sintonía. Nos vemos mañana y que Dios la bendiga.